La clon o ari de verdad me ha escrito que algo malo ha pasado en el cole. No tengo ni la verdad, es que ni idea si es la clon o ari, pero algo malo ha pasado. Tanto ari, tanto Martina me la ha han escrito. Esto me huele muy mal. Máximo Squad, Ari y Martina están muriendo al colegio. Vamos a ver lo que le está pasando. Hola, Ari. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa, Ari? ¿Estás llorando? Martina, ¿qué le pasa a Ari? Pero ¿cómo que no sabes, Martina? No sé, tío, no estoy en su cabeza. ¿Qué es lo que te pasa, Ari? ¿Por qué has venido tan así del cole? No me suelto. O sea, no me dice absolutamente nada y Martina. Ultra rayada, ¿qué les pasa a las dos? Ari, ¿me puedes decir de una maldita vez qué es lo que te pasa, porfa? Mm. Decirme qué es lo que ha pasado para que os ayude Joder, harta, yo qué sé ¿Qué te le pasa, Ari? Pero es que tiene una cara de estar ultra mega super mal Martina, ¿me puedes decir de una maldita vez qué es lo que está pasando? Es que están pasando cosas muy malas, Dios está ¿Pero qué son cosas malas, sabes? Cosas malas, harta de verdad no, no entiendo absolutamente nada Ari está justamente ahí, Super mega ultra no sé qué le pasa. Vale, Martina, ¿me puedes decir de una maldita vez qué es lo que está pasando? Es que no te puedo, Arta, solo te digo que están pasando cosas malas. ¿Qué son cosas malas? No entiendo. ¿Cosas malas? ¿Pero qué cosas son malas? No entiendo. Pero se si está yendo a la cabeza en el colegio, Arta. ¿Pero ¿cómo que se está yendo a la cabeza en el colegio? Martina, ¿me puedes decir de una maldita vez qué es lo que está pasando en el colegio y por qué... Que está ya ¿Se han expulsado del cole? No, mira, hay una niña que como la más popular de todas y si tú te enfadas con ella todos se enfadan contigo Entonces siempre se está metiendo con Ari y ahora se está empezando a meter conmigo Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale un segundo ¿Cómo que la popular del colegio? La popular del colegio es como la más poderosa, es como la reina, entonces no, Ari como que la popular se está metiendo con ella. Yo un día pues me arte y le dije todo, entonces ahora se está empezando a meter conmigo y fue un gran error lo que hice, porque ahora se está empezando a meter No, conmigo. no es un gran error, Martina, tú lo hiciste muy bien porque apoyaste a Ari y es lo que tienes que hacer, defenderos entre las dos. Es que además la popular del colegio tiene como a 25 eh, chicos detrás de ella, ¿Sí? como sus esclavos, lo tiene a todas las chicas, a sus esclavas y las trata fatal. O sea, me están diciendo que es como una película. Americana y encima trata fatal a su novio. La verdad, Arta, yo no he visto a Ari así desde que pasó la última vez que se metían con ella. Y ya viste cómo acabó y lo que termina haciendo. Como esto no acabe, ya tendrá que repetirse. Tenemos un grave problema. mira Ari está super mega, ultra mal. Entonces, voy a preguntarle ahora mismo cómo se siente Ari porque es muy importante. Porque veo que está empezando ya en un estado bastante, bastante grave. ari Y también para animar la que como sabéis en absolutamente Todas las mochilas de Harta Moda Prácticamente todos los días hay un regalo Super mega ultra guay a la casa Que por cierto ya sabéis que las mochilas las tenéis en la primera línea de descripción de verdad son super mega ultra Chudas super mega ultra cómodas Quedan genial de absolutamente todos los colores Tenemos este con Max también tenemos El de vive al máximo super mega ultra guay Así que pedírselo a vuestros padres para ser los Malditos reyes del maldito covajeo Quedan super mega ultra pocas mochilas Primera línea de descripción artamoda.com Y el regalo en la mochila de hoy justamente es este máximo squad no voy a decirlo porque si no ahora mismo Ari sabrá lo que es y no quiero que sepa lo que es pero hacerme caso que le va a hacer ultra mega súper súper súper ilusión que le regale esto porque pues no se lo han regalado en la vida creo que va a ser la primera vez que le regalan una cosa como, como esta por lo cual yo ahora mismo Hola Ari, ¿qué tal? Una cosa, ¿me podrías contar lo que está pasando, porfa? Sí. Yo estoy aquí pobre para ayudarte Yo no estoy aquí para, para que tú te sientas mal o sea, ¿qué es lo que está pasando, Ari? Porque yo su, su, me preocupo, ¿sabes? Yo me preocupo por ti Y necesito que me cuentes lo que está pasando en el colegio Porque si no, van a pasar cosas muy malas, Ari Porque si tú no me lo cuentas y te lo vas callando Como siempre lo haces Pues después lo que va a pasar es que vas a explotar Y después las cosas me las voy a comer yo, ¿sabes? ¿Me puedes decir lo que te pasa, porfa? Es que es muy grave, me da Ari, que no pasa nada ¿Qué vergüenza me vas a tener que tener a mí, ¿sabes? Cuéntamelo ya esta, no seas tonta Tiene una chavala que, que no para de... De darme por saco, tío. Vale, ¿quién es esa chavala? Es que no. Dime quién es esa chavala. Es, encima, la más popular, la que todo el mundo se arrodilla ante ella, la que todo el mundo le tiene miedo, que pone toda la clase en contra tuyo si hace falta para tener ella la razón cuando no la tiene. Y encima tiene los santos coches de venir y empezarme a decir cosas feas, mirarme con mala cara, con rivalidad y querer ser mejor que yo y querer ser mejor que nadie cuando nadie es mejor que nadie. y La estúpida esa tiene los santos huevos. Que vale, o sea, me estás diciendo que la popular... Bueno, si te soy sincera me la ha contado Martina, ¿sabes? Entonces... Ah, pues no, no, Ari, Ari, pero que no pasa nada, que me lo haya dicho Martina, simplemente no, no, no, le he preguntado a Martina y ya está Me ha dicho Martina que se está metiendo contigo la más popular del colegio Me ha dicho que tiene 25 chavales detrás de ella en plan rollo guardaespadas Y que no paran de meterse contigo todo el mundo Pues sí Pues entonces, ¿qué? ¿Qué? Pues entonces, Ari, me tienes que contar las cosas tal y como son. Vale, pero si yo no quiero contártelas, no te las cuenta y ya está. Pero es que me las tienes que contar porque yo te voy a ayudar. Que no, Ari, que yo te quiero ayudar. Pero es que no puedes ayudarme con esto. ¿Qué? Sí, te he en toda la vida. No voy a poder ayudarte con esta tontería. ¿Crees ¿Tontería? que esa maldita niñata me va a hacer algo a mí? ¿Tontería? Pues sí. Pues es una tontería para ti. No, no, no es una tontería. No, Ari, Ari, Ari. No, era... no, no, no, no, no, no, a eso. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, una tontería, perdón, vete. Perdón, no, perdón, perdón, perdón, Ari. Vete. Perdón, que así sin querer, vete. Ari, así sin querer va. Digo tontería para mí, en plan rollo, que a mí no me va a poder hacer absolutamente nada la chica. Tío. Joder. Ari, que disculpa que no quería utilizar ese tipo de palabras, que así sin querer. ¿sale? ¿Puedes venir un segundo conmigo? No. Ven. Ven, Ari, que, te, que quiero decirte una cosa, pero aquí no. Que no. Dame la mano. Que no te voy a hacer nada. Dame la mano. Ven. Ahora quiero que... que abras este armario 3, 2, 1, ya tan, ¡Tan, tan, tan, tan, tan, Te he regalado una rosa super mega ultra chula, ¡mira qué sonrisa! ¡Ah, oh, bonito, eh! Oh, a ver, posa, posa con la rosa, va, potito. Eh, si Es que sea el mejor Te ha gustado sí, el regalo lo has comprado tú, ¿eh? Sí, lo he comprado yo? Sí ¿Te lo juro, no? Sí ¿Te lo juro? Bueno, Ari, ¿Te ha gustado el regalo o no? Bueno, Arta, muchas gracias Te quiero mucho de Gracias ¿Me puedes dejar un solo momento? ¿Para qué? Que me voy a llamar a la chica ¿Vas a llamar a la chica esa? Sí A la chica más popular de mi colegio Le voy a hacer un par de cositas eh, Vale, vale, vale, vale Creo que se va a liar parda 100% ahora mismo y como sabéis, Maximus Squad, hace una semanita hicimos el concurso de nuestro tercer libro en San Jordi Que por cierto, fuimos el libro top número uno vendido en absolutamente toda España Y hicimos un concurso donde todos vosotros teníais que hacer la foto más original de absolutamente todo Instagram. Y hicimos una votación entre estas seis pedazos de fotos ¿Quién creéis que tendría que ser la ganadora del sorteo? Y ha sido la pequeña Nati yeah, Nati, enhorabuena de San Jordi Máximo, la verdad, efectivamente Está es muy una bien, ¿eh? maldita máquina. Y fijaros cómo ha reaccionado la Peque al saber que ella es la que ha ganado. Oye, Nati, te tengo que decirte una cosa: que has ganado el concurso de Arta. ¿Eh? Pero no te voy a ven aquí, ven que la has ganado, tía. Estás contenta, sí, pero cuánto. Como, como que mucho? A ver, no llores, amor. ¿Estás contenta? Estoy contenta? Dale las gracias a todos los que te han votado, corre. Muchísimas gracias, Dale Dales un besito a todos. Y para que veáis que absolutamente todo es real, nosotros le Obviamente. enviamos las dos sudaderas, incluso, o sea, le regalamos una sudadera. Y Nati, si nos estás viendo, puede grabar el clip. Teníamos que hacerte un vídeo saludando, así que Nati, Nati un saludo estás? que vaya saludo muy, bien. muy fuerte. Espero que participes en más concursos y que ganes muchísimas más cosas en el canal. Así que Nati, un saludo muy, pero que muy fuerte y un abrazo. Ahora sí que sí, sigamos con el vídeo. Ari está hablando con la chica popular, dile que pare, ella, dile que pare, ella, porque si no será peor, porque no... Calma, calma, calma, ¿cómo que será peor? Ya sé que está hablando con ella, ¿y qué pasa? Pues que ella lo que va a hacer seguramente es hacerse la buena para luego grabar la llamada, enseñársela a todo el mundo y dejar a Ari en ridículo, así que dile que pare, porque si no Ari se va a dar la lengua, la va a grabar la llamada, la va a dejar en ridículo, va a sacar las cosas de contexto y Ari se va a ir a la mesa. Bueno, o sea, ¿me estás diciendo que Ari no hable con esa chica? A ver, te he dicho, cualquier cosa que pueda decir Ari, esa niña va a aprovechar para sacarlo de contexto y publicarlo en todos sitios, Y como ella. Súper poderosa, todo el mundo le va a creer a ella y a ella no. Entonces Ari va a quedar en ridículo, y va a quedar fatal y, no, y nadie se la va a creer. Así que por favor, ves a hablar con Ari y de que palabra de hablar con esa chica. Y además, Ari ahora mismo está fatal. Así que por favor, ves a hablar con Ari, porque si no vas a creer los cosas que vale, te han democrado. Venga, cálmate. Yo lo único que quiero es que tú te calmes, ¿vale? Pues voy yo si no vas tú, eh. No, voy yo. Voy y va a, yo, a yo, ser peor. Voy yo, voy, voy yo, voy yo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Inútil, esa. ¿Por qué está ahí? Uy, ¿qué, ¿Qué hace ahí? Me cago en la maldita leche. Ari, ¿qué estás haciendo ahí Estoy hablando a esta pringada. ¿What? No, Ari, no le puedes hablar a esa maldita pringada. Martina tiene razón. Mira lo que me ha pasado. Vale, y está escribiendo: ¿Qué quieres, niña? Hola, cerda. Vale, pero no le pongas que es una cerda. Sí, que sí, va a salir sí, sí, de, sí. de contexto, Ari. ¿Qué va es de contexto? que es? Una cerda es una cerda. Y pone: Cállate, pringada. Eso tú le pones cerda. No sabes decir nada más, Friki Eres una niña pequeña y tonta. Pero si tengo tú mis buenas. Vale, Ari, Ari, escúchame. Ari, escúchame. No la puedes vacilar esta chica, porque es verdad, Martina tiene razón de que va a salir empezar a salir todo de contexto y te van, a, te van a empezar a insultar todos en clase, en el cole, y van a decir que, que, que eres la peor, que eres no sé qué porque todo el mundo se va a poner de su parte a ver, Ari, ¿qué estás poniendo? pero si tenemos la misma edad retrasada, vale, Ari, cálmate a ver, Ari, escúchame que si es ahora esta? mismo ella hace una captura de que tú le Dale estás poniendo, no, para que si tú ahora mismo le empiezas a poner un montón de cosas así, todo el colegio va a ir contra ti, Ari, pues ahora, ¿qué hago? pues Ari, tú déjame, ya, pero tienes dos años mentales Rata, rata de cloaca eh, Cállate la boca Vale, vamos a enviarlo Pero algo más fuerte Espérate, espérate Hola, buenas Bueno, no sé, no sé quién eres Pero soy harta Seguramente me conocerás A mí me da igual que seas la chica más popular del colegio Que tengas a 25 tíos detrás Que no sé qué Que tus padres tengan mucho dinero Porque la verdad es que yo soy uno más popular que tú Y me da absolutamente igual Así que deja a mi maldita hija y mi hermana en paz Rata No pienso escuchar tu asquerosa voz No soy Ari Soy harta Escúchalo no, no, A mí, no, a mí, está Ari está yendo No, la no, olla, no me, no, esté, no, me no, está yendo la olla Porque así la gente va a respetar Me la suda, ¡Hola! ¿Pero qué me está diciendo estas cerdas que no ves, ¿Ves? ¿Lo entiendes? Dame, no, sí, lo entiendo Dame mi móvil. Da igual, Ari, Arta, tío. No te voy a dar tu móvil. Joder, a... siempre que vienes lo fastidias todo. No tienes nada mejor que hacer. Vete y ya lo soluciono yo. ya vale, a ver, escribe tú si eres tan lista. Me la suda para eso, youtuber de mierda. Hola. No sé quién se cree esta niña, pero no, vosotros no sabéis así. Porque será así en la vida es malo. Pues al menos tengo valores. Ja, ja, ja, mal Y dice, si retraso también tienes. Vale, Ari, cálmate porque como te saca una captura, Martina tiene razón de que te van a hundir en el colegio Pero si me está. Eh, o sea, ya, pero es que Ari, ¿tú piensas que peleamos? Y no vas a solucionar nada. Pues mira, al menos si no soluciona nada, le cayó en la boca a esta niña y hasta que se vaya a la No mierda? vas a caer la boca. No. Si mañana vas a ir al maldito colegio y van a estar esperándote en la puerta y te van a meter una paliza. Sí, que me peguen. Sí, tú, tú crees que no, pero es la verdad. Arta, tío, de verdad. ¿Yo qué? Arta, yo ya no quiero ir al coreo. A ver, pero ¿cómo no vas a ir al cole? No, tío, es que además me van a corralar entre los 25 niños que tiene detrás. Ya, pero es que Ari... No, no, no, no, no, ni es que Ari ni es que nada, es que tú no entiendes nada, tío, no lo entiendes. Pues nada, vale, quédate aquí tú sola y ya me dirás. No, ya me dirás, no, es que, es, es que, no, no, no es que no lo entiende. O sea, me dice a mí que no lo haga y él lo hace más. Además, hoy en el cole lo que ha pasado es que no os lo creéis, me han robado la cinta verde, mi favorita. Y, y tío, siempre me roban todas las cintas y se las quedan ellas y claro, yo tengo una caja entera de cintas y Va a pasar a ser media caja porque, tío, es que me fastidia mucho porque me quitan... Es que la cinta soy yo. O sea, si me quitan la cinta, yo ya no soy Ari. No sé, no es lo mismo. Ari, yo creo que se ha dado cuenta que lo que ha hecho estaba mal. Pero es que la cosa es que no paran de dar golpes justamente por la puerta de detrás de la casa. ¿Hola? ¿Hola? No estoy viendo absolutamente nadie aquí. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. O sea... No me lo puedo llegar a creer, o sea, le han reventado la cinta a Ari, o sea, fijaros ¿What? Host, host, host, host, host, hostias. Una de las cintas favoritas de pelo de Ari, la habían cortado por la mitad, Esto es súper mega ultra ¿tú? o sea, pensar que Ari sin su cinta no es nadie, encima tenemos el nuevo libro de la maldita Maximum Squad que como malditamente tiene ella el maldito libro, si el libro de la Maximum Squad ahora mismo está en preventa en Amazon en la primera línea de la descripción que estamos top número uno Maximum Squad, sale el 4 vayan absolutamente en todas las librerías, pero cómo esta chica tiene el libro. A ver, acá la verdad ¿Qué es pasa, que la opinión de un hombre sabio y bueno, vale, como Pero dime, el ¿qué? caso es que acaban de picar a la puerta de detrás. Y bueno, han traído una cosa bastante, pero bastante, bastante, bastante mala. ¿Pero quién han picado? No sé quién ha picado, pero básicamente estaba el libro de la Maximum Squad. Que no sé ni cómo lo maldita me tenía. Porque ya sabes que sale el día 4 de mayo, que ni siquiera está a la venta. Y está en preventa en Amazon, que seguimos siendo el top número 1 con el libro, 2, 3 y 4 Pero bueno, ahí está la cosa. Eh, pero ¿qué pero dime, ¿qué, ¿qué tienes? ¿Qué eh, tienes? Una cosa bastante, bastante mala, no para mí, sino que para Ari. Entonces necesito tu opinión para saber si se la cuento a Ari o no. se Ay, lo cuento qué a Ari? Dime la qué es. Cosa? Es que, bueno, básicamente Ari ha ido al cole hoy con una cinta y ya sabes que le encantan las cintas. Vale, es una sí, parte muy importante de Ari, por lo cual... Bueno, esto es lo que han traído. Una cinta partida por la mitad. A su cinta verde. <risa> ¿Esto no crees que pueda haber sido obra de la niña del pozo? No, esto es obra de la niña popular. Que, bueno, hay una niña popular que básicamente se está metiendo muchísimo con Ari, ¿sabes? Entonces la cosa es que, bueno, pues le han hecho... Como una muy fuerte Le han quitado la cinta, se la han cortado por la mitad y se la han enviado a casa Vale, pues vamos a hablar con la profesora Y que le diga algo a la niña ¿Tú crees que yo le debería decir esto a Ari? Obviamente, se lo tienes que decir ¿Pero cómo crees que va a reaccionar que le han partido la maldita cinta nakar? ¿No crees que va a reaccionar muy mal? Es muy pequeña aún Ya, tío, pero tiene que afrontar también los problemas, tío Y saber, pues, lo que hay Bueno, pues, Máximo Squad Creo que una de las opiniones más importantes Es la de Martina, así que voy a preguntarle ¡Oh, Martina! Creo que eres la última persona que me queda por preguntarle y es una cosa muy pero que muy, muy, muy tocha ¿sabes no. esto? No, no, no, no me jodas. Sí, sí, sí. ¿sabes? Es la cinta que le han sacado en el cole, Ari, y encima está rota. Y era una de sus cintas favoritas. Ya, ¿y, y qué hacemos? Pues coserlo. Yo lo, me voy a poner a coser Sí, pero Martina, que esto no, o sea, va a ser imposible porque Ari se va a dar cuenta de que pues está Me da ahí. igual que se dé cuenta, yo se lo voy a coser. ¿Tú crees que deberíamos de contárselo? Yo creo que deberíamos de coserlo. Pero es que si lo cosemos da igual, Martina. ¡Es que me da a... igual, Arta, tío! Pero es que Va a ser, o sea, va, va Solo piensas va a en las cosas malas. Cosas malas. Es que creo que se lo tengo que ir a decir a Ari. Bueno, pues díselo, pero va a ser peor. Y cuando ya se lo digas, me lo traes que se lo coso. Lo meto esto por aquí y ya está. Cuidado. Cógelo así. Móximo squad. Vamos a ver cómo reacciona Ari porque creo que se va a poner fatal. Ari, sé que estás un poco al mismo plof y bastante mal, pero es que te tengo que enseñar una cosa que la verdad es que creo que te va a hacer muchísimo daño, pero prefiero enseñártelo, la verdad. O sea, prefieres enseñarme algo que me va a hacer a ver, no me gustaría, pero es que... Mira esto ¿Qué es esto? Es tu cinta de pelo No Acaban de tocar la puerta de detrás de la clase y estaba la cinta... Es que van a por mí, tío, las estúpida, tío Es que maldita sea, tío, por favor, cambia de mi colegio Llevo dos años teniendo problemas con estas dos chicas, tío Y con chicos y con toda la clase Pero es que no me cambian ni de clase ni de nada Siempre voy en el ¡Mua! tobe Quédate aquí, Ari No, no para el máximo 4. ¡ARTA! Tenemos que ponerle una sola. ¡Arta, glori! No esto va Joder. a ir más, más, más, más grave todos los días. Así que mañana os espero a las 8.40, como siempre.